En este vídeo vamos a ver los artículos 11 a 14 del Real Decreto 782 2001. El artículo 11 nos habla de la organización en el trabajo en los talleres penitenciarios. Lo primero que nos hace mención es al organismo autónomo que le corresponde la organización y control del trabajo desarrollado por los internos en los talleres penitenciarios. ¿Vale? La organización y control del trabajo le corresponde ...a la entidad estatal, a través del coordinador de producción, gestor de servicios, maestro de taller, encargado... ...es decir, todas esas personas que trabajan para la entidad estatal, organizan y controlan ese trabajo penitenciario. En cuanto a ese trabajo que se desempeña dentro del taller, nos dice ahí que podrá organizarse directamente... ...por la entidad estatal, bien de forma directa o también en colaboración con personas físicas o jurídicas... ...del exterior. Estos son normalmente monitores de las empresas... ...que vienen al, a, a los talleres... ...a colaborar con la entidad estatal... ...para esa organización y seguimiento... ...de los talleres normalmente productivos. ¿vale? Cuando hablo de diferentes tipos de talleres... ...estoy hablando de talleres productivos... ...y talleres productivos son tanto el taller de manipulados... ...como los otros diferentes talleres... ...que serían eh, Economato... Eh, ...alimentación, actividades auxiliares, etc. Las empresas externas del exterior vienen a los talleres de manipulados. ¿Qué sería un taller de manipulados? Pues un taller de piezas... ...o un taller donde se hacen puertas... ...o eh, donde se hacen los uniformes de los internos. Hay talleres que son de producción propia... ...pues por ejemplo... ...donde se hacen los uniformes de los funcionarios, perdón... ...sería un taller de producción propia... ...en el que los internos o internas hacen eh, o confeccionan esos uniformes de los funcionarios, entonces el gasto corre a cargo de la entidad estatal y otros talleres que están, eh, se establece un oportuno convenio con una empresa externa, esa empresa externa normalmente pone las máquinas y los internos eh, pasan a, a estar dados de alta en la entidad estatal y producen para después exportar esas piezas a la empresa externa, ¿vale?, es decir, que serían los talleres de manipulados. Otra cosa bien distinta es los talleres que comentaba anteriormente, lo que puede ser alimentación, actividades auxiliares, economatos, mantenimiento... Toda esa gestión de esos talleres le corresponde a la entidad estatal y aquí lo que va a hacer actúa como medio propio personificado de la Secretaría General. Es decir, recibe los encargos de la Secretaría General y después pues, da de alta a los internos y la forma de retribuirles sería el precio por hora, ¿vale? cobran por hora. Sin embargo, en los talleres de manipulados la forma de retribuirles va a ser por rendimiento obtenido. Estos eh, internos que trabajan en los talleres tienen que estar sujetos a las normas de prevención de riesgos laborales. ¿vale? Tendría que adaptarse el puesto de trabajo en función de la previsión o de los posibles peligros... ...para poder cumplir con estas normas de prevención. Lo que comentábamos anteriormente, estas personas físicas eh, que vienen del exterior a colaborar en los talleres... ...o a trabajar en los talleres, tienen que someterse a la normativa penitenciaria. Es decir, a los controles que se le puedan hacer, pues a, a los cacheos, ¿vale? Tendrían que, eh, estar, tendrían que cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales exactamente igual que el resto de... Internos, En este caso, a continuación nos habla de la organización y control de la actividad concreta que se desempeñe en los talleres, le corresponde al director que actúa como delegado de la entidad estatal y al, al personal encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de los talleres, ¿vale? que serían normalmente personas que pertenecen a la entidad estatal, coordinador de producción, gestor de servicios, etc. En sus relaciones recíprocas entre el, eh, la entidad estatal y los trabajadores penitenciarios someterán a las exigencias de la buena fe. Esto sería el artículo 11. El artículo 12 nos habla de la vigilancia y control. Será la entidad estatal el que establezca las condiciones o las formas de vigilar y controlar la actividad concreta que realicen los internos. El artículo 13 nos habla de la participación de los internos en los talleres penitenciarios. Es decir, pueden participar en la gestión de estos talleres aportando ideas, ya, forma, ya sea de forma individual o colectiva, participando en la evaluación eh, de la producción y formulando a través de las comisiones sectoriales para la fijación del módulo anual retributivo, que sabéis que fija el Consejo de Administración de la entidad Estatal, y formando parte de equipos encargados de control y mantenimiento de sistemas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Es la forma de estimular la participación de los internos en dichos talleres penitenciarios. El artículo 14 nos habla de la movilidad. Una de las novedades del 782-2001 fue esa posibilidad de que un interno que estuviera trabajando no perdiese el puesto de trabajo o tuviera una de las causas de prelación a la hora de asignarle un nuevo puesto al centro al que va destinado. Entonces, cuando veíamos el artículo 3, en la, en la última de las causas de prelación nos decía, cuando un interno vaya a ser trasladado de un centro de origen al centro de destino, siempre que en el centro de origen haya estado como mínimo un año trabajando, y haya sido valorado positivamente tal circunstancia, será eh, como una de las causas de prelación a la hora de asignarle un nuevo puesto de trabajo en el centro de destino. ¿Vale? El traslado del interno en el segundo punto nos dice que se les pedirá certificación de todas las circunstancias laborales. Es decir, a cada interno se le abre un expediente laboral y se, se, se le da traslado de todas estas circunstancias al centro al que vaya destinado. Bueno, acabamos este segundo vídeo en este artículo 14. En próximos vídeos veremos salario y calendario laboral de los internos. Me despido de vosotros y os envío un cordial saludo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.